Muy buenas comunidad en eh, Somos muchos que, por desgracia, tenemos que lavar la bici en, en lavaderos a presión. ¿Y esto qué, qué significa? Que bueno, que si no tenemos cuidado con, un con el tiempo, nuestros bujes, nuestros núcleos, bujes, tenemos que revisarlos. Entonces, este tip ¿vale? que es un tip exclusivo, cuando hay que desmontar un núcleo sin mano. Nadie quiere desmontarlo. ¿Por qué? Porque se compone, los rodamientos se componen por bolas, ¿vale? Por pequeñas bolas y entonces ni ningún mecánico y muy poca gente quiere hacerlo. Entonces yo os traigo un método exclusivo el cual os voy a enseñar. Y creo que si tenéis un poco de paciencia, no mucha, podréis conseguirlo. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Bueno, que lo más fácil es que te digan: ah, si es un núcleo, es un buje sin mano, pues compra uno nuevo que vale 25 euros. Ya, vale, es lo más fácil. Pero si las bolas realmente están bien y te gusta tu núcleo porque crees que funciona bien, ¿para qué te vas a gastar 25 euros cuando lo puedes volver a montar? Entonces, en este vídeo os voy a enseñar cómo. En unos momentos, ¡empezamos! Bueno, para empezar, ¿qué es lo que nos hace falta para montar nuestro núcleo y las bolas de los ejes? Bien. Pues lo que nos haría falta es toda, todo lo que lleva, hay que tener mucho cuidado de no perder nada, ¿vale? Porque si perdemos una bola, a ver, si perdemos una bola no pasa nada, pero si perdemos dos o tres ya eh, evidentemente el funcionamiento no va a ser el correcto. Nos haría falta también grasa de montaje, las típicas herramientas, como veis. Las típicas herramientas para apretar las contratuercas. Esto es una llave de, de aflojar los discos de las, de las amoladoras, que esto me va a servir, ¿vale? Nos va a servir para apretar esta tuerca específica, como podéis ver, funciona. vale Esta, esta tuerca específica, como podéis ver, funciona. ¿qué más nos hace falta? Nos hace falta un trozo de folio, ahora os explicaré para qué, celo y unas tijeras. Las tijeras pues evidentemente es para cortar el folio. Bien, vamos a utilizar este buje que tengo, que lo tengo ahí parado y es parecido a, a los bujes mano. Vale, es un buje on-off de una antigua bici que tenía, con sus trinquetes. Como podéis ver, la, la pista está bien, está perfecta. Primer paso, ¿vale? Para, para enseñaros qué es lo que hay que hacer. A montar las bolas. Son 25 bolas, ¿vale? Lo que llevan. Porque luego os enseñaré que arriba lleva otras 25. Entonces aquí montamos la grasa. No hace falta que lleve mucha con que lleve una poca para sujetar. Bien. Una vez que ya lo tenemos montado, digo, perdón, una vez que ya tenemos la grasa hecha, cogemos las bolas. Son las bolas más pequeñas, ¿vale? Bien, como podéis ver, ya tenemos las 25 bolas. ¿Vale? Ahora llega el truco. Bueno, perdonadme, porque he tenido que poner un nuevo papel. Porque el que había puesto, pues no, no iba bien. Entonces, como podéis ver, un papel justo. ¿Vale? Y ahora voy a intentar introducirlas, ¿vale? No lo voy a enseñar porque necesito mucho pulso. Como podéis ver. Vale. Como podéis ver, ya lo he metido, ¿no? Entonces, ahora el truco es que tiramos del folio para arriba y, como podéis ver, Funciona a la perfección. Y no se ha quedado ninguna bola. ¿Veis? Entonces ahora. Montamos las piezas. Montamos estas arandelas. Y... Ahora lo que tenemos que hacer es volver a echar grasa. También de decir que la grasa está eh, medio líquida, no tiene casi consistencia ninguna y es del calor. Vamos, echamos la grasa vale. siempre apretar el núcleo para abajo vale y no tirarle para arriba pues ahora lo que vamos es con las otras 25 bolas pequeñitas Vale, pues ya están las 25 bolas. ¿Veis? Estamos así con el dedo. Aquí hay una que va a dar problemas. Demos esto. Se aprieta a izquierdas, ¿vale? Y se afloja a derechas. Acordaros siempre. ¿Vale? Como podéis ver, ya tenemos nuestro núcleo y mano montado con rodamientos de bolas que nos no digan que son los mejores comprar uno hace falta apretar más veis eh, no se escucha porque bueno le hemos echado mucha grasa pero en cuanto en cuanto vaya perdiendo grasa se escuchará también decir que este núcleo no es que se escuchará mucho bueno el como podéis comprobar Aquí tenemos nuestro núcleo funcionando. Con este método podemos recuperar nuestros núcleos y no tener que adquirir uno nuevo. Espero que os guste este vídeo, este tutorial y recordad las tres reglas más importantes: darle a me gusta, compartir y suscribiros para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en un nuevo vídeo.